Sabíamos que al llegar al municipio nos encontraríamos con una serie de irregularidades. En más de 100 días de gobierno local ha sido ocurrido. Eso sumado a miedos, desconfianzas, rumores y un clima laboral adverso que instaló la administración saliente. Por eso, en mi responsabilidad como alcaldesa, le quiero contar que en nuestra municipalidad existieron serias faltas a la probidad administrativa y que estos comportamientos se han normalizado, en algunos casos incluso ocultados. Esto es parte de un fenómeno que hemos venido observando en varias otras municipalidades a lo largo del país, que al haber llegado cambios a la administración han podido descubrir estos graves hechos. El aprovechamiento político y el perjuicio fiscal para satisfacer intereses personales es enorme y no lo dejaremos pasar. Esta gestión municipal está en contra de la corrupción en el gobierno local y así haremos valer los principios de probidad que defendemos y representamos. Amparada en la valentía y el coraje de los propios funcionarios y funcionarias municipales que se han acercado a denunciar estos hechos, nuestro equipo jurídico ha estado trabajando intensamente desde que asumimos esta gestión para responder a esta confianza depositada en nosotras y nosotros. Y seguiremos escuchando, acompañando y protegiendo a todo otro funcionario de buena fe que tenga conocimiento o antecedentes que permitan acabar con esta forma torcida de hacer política. Hemos sido testigos de una estructura municipal rígida, con prácticas excesivamente jerarquizadas, con funcionarias y funcionarios públicos altamente dañados como consecuencia de abusos y discriminaciones, donde el buen trato y el respeto mutuo no existían como principio rector. Y tuvimos sumarios administrativos e investigaciones ante las irregularidades cometidas. Incluso hemos encontrado sumarios escondidos y abandonados esperando a ser sobreseídos por prescripción y sin realizar gestión alguna por parte de los investigadores respecto de hechos verdaderamente graves. En este sentido, Contraloría General de la República ha sido un gran aliado, ya que aquello que no fue investigado por la Administración anterior ha sido mencionado en diversas observaciones e informes del órgano Contralor, por lo cual puedo afirmar que estos hechos acaecieron y que se encuentran respaldados por diversa documentación. Desde ya les quiero decir que perseguiremos las responsabilidades civiles, administrativas y penales, si existiesen. Y, pues, y por sobre todo, faltas a la probidad administrativa ante una serie de irregularidades que dejó la administración anterior y que hoy vemos materializado en dobles contratos, lazos familiares pagos excesivos de horas extras sin justificación, millonarias indemnizaciones por despidos injustificados realizados apenas días antes de dejar la administración a conocidos y personas de confianza, casos como el cambio de luminarias LED, que hoy está siendo investigado directamente por Contraloría, dada la gravedad de las irregularidades cometidas en el proceso de licitación. Tenemos proyectos con deficiencias, como el Teatro Municipal, cuestionado por la calidad del proyecto presentado y la inviabilidad de la infraestructura propuesta tenemos proyectos fallidos con licitaciones como el Parque Tutubén y el Estadio Municipal, este último que fue inaugurado sin tener las condiciones mínimas adecuadas para su apertura por el Presidente de la República y muchas de las autoridades locales que hoy buscan un cupo en el Consejo Regional y en el Congreso. Este espacio deportivo se mantiene cerrado por desperfectos graves tanto en su diseño como en su ejecución. Por eso es que comunico a mis queridos vecinos y vecinas que perseguiremos todas las responsabilidades legales posibles y llegaremos hasta las últimas consecuencias para que dichas situaciones no queden impunes, que todo acto de corrupción sea castigado y sepan ustedes, cauqueninas y cauqueninos, que agradecemos esa responsabilidad que nos entregaron al momento de dar su voto. Cuando dijimos que ordenaríamos la casa de todas y todos, lo dijimos en serio.